Una persona tiene que colocar libros de 250 gramos de masa cada uno en una estantería situada a 1,60 metros del suelo. Si los libros están en el suelo, ¿cuántos libros debe poner en la estantería para realizar un trabajo de 1960 julio? En este ejercicio nos están planteando un problema de transferencia de energía mediante trabajo de una fuerza. Bien, el trabajo que realiza esa fuerza que va a subir o que vamos a realizar nosotros... Para eh, subir los libros a la estantería, lo que se hace es que se invierte en dar energía potencial a los libros. Es decir, que ese trabajo que va a realizar la fuerza va a ser igual a la energía potencial que van a adquirir los libros cuando los hayamos subido. Y nos dicen que queremos que esa energía y que ese trabajo tienen que ser 1960 julios. La energía potencial se calcula como la masa por la gravedad multiplicado por la altura y la pregunta es cuánta masa tenemos que elevar para conseguir esa energía porque la altura ya nos la están diciendo que es 1,60 metros la gravedad es constante que es 9,8 metros por segundo cuadrado pues la única incógnita que nos queda es saber cuánta masa tenemos que elevar a esa altura lo único que tenemos que hacer es sustituir y podremos calcularlo Así que los 1960 julios van a ser igual a la masa multiplicado por 9,8, que es el valor de la gravedad, multiplicado por 1,60, que es la altura a la que queremos subir los libros. Así que despejando de aquí la masa, tengo que la masa es 1960 dividido por 9,8 por 1,60. Si hago el cálculo obtengo que tengo que elevar una masa de 125 kilogramos para eh, conseguir esa energía potencial. Muy bien. Así que tengo como dato que un libro tiene una masa de 250 gramos. Lo voy a pasar al sistema internacional que son 0,5. 25 kilogramos. Bueno, pues voy a utilizar eh, este dato como si fuera un factor de conversión o un cambio de unidades para averiguar cuántos libros tengo que elevar a esa altura de 1,60 para gastar esa energía o para que la fuerza realice un trabajo equivalente a esa energía. Lo hago de la siguiente forma. Los 125 kilogramos de libros nos voy a convertir de la siguiente forma. El equivalente entre kilogramo y libro es que 0,25 kilogramos, que lo tengo aquí, es la masa de un libro. Así que de aquí ya puedo eliminar kilogramos con kilogramos y el resultado me va a quedar en libros. Así que 125 entre 0,25 me da 500, que ya son libros. Es decir, necesito subir 500 libros para que la fuerza realice un trabajo de mil novecientos sesenta julios.